Cuatro características que tiene una persona falsa. Si buscásemos la palabra falso en la RAE, nos diría lo siguiente. Dicho de una persona que miente o que no manifiesta lo que realmente piensa o siente. Otra definición también sería incierto y contrario a la verdad. En este sentido, lo falso es aquello que es contrario a la verdad. Tanto como si yo digo que un perro de color blanco es negro. Estoy diciendo algo que es falso y que no se ajusta a lo que realmente es el color del perro. Sin embargo, la falsedad manifiesta en nuestras relaciones es muy escabroso y difícil de distinguir, ya que una persona falsa no siempre es fácil de detectar y por lo tanto podemos admitir a cualquier persona y solo nos daremos cuenta de cuán falsa es cuando ésta nos haga daño amistades y amores falsos. Como seres humanos somos de cierta manera seres tribales, es decir, que nos movemos por medio de tribus o colectivos, lo que implica que nos sentiremos familiarizados con personas que tengan cierta afiliación con nuestras ideas, gustos e idiosincrasia. Y por lo tanto, sin darnos cuenta, admitiremos a personas tóxicas basadas en ideas falsas que tenemos sobre ellas. Porque así, nosotros también podemos poner ante nosotros una tela que difumina la realidad ante nuestros ojos y que la distorsiona para ver en alguien algo que no existe. Es por eso que tenemos que saber diferenciar a una persona auténtica de una que es falsa. Y aquí te lo comento. Número 1. Excesivos cumplidos. Los cumplidos son la manera más óptima de ganarse la simpatía de cualquiera, y esta viene muy seguido de personas falsas que quieren tomar ventaja de nosotros. Piensa por un momento en una persona que pretende estafarte. Antes de hacerlo, tratará de que sientas una deuda con él. Te llenará de regalos, te prestará atención e incluso te hará pequeños regalos. Una lata de jugo por acá, te invitará a comer, te llevará a tomar un café. Ahora es cierto que esto en sí mismo no es una señal clara porque cualquiera puede tener esos gestos contigo y no buscar quitarte nada. Pero aquí está el secreto y es cuando sientes esa sensación de que tú no te has ganado nada de esas cosas que esa persona te da. Es esa sensación de decir, ¿por qué me trata con tanta complacencia? Si una persona exagera en sus cumplidos y atenciones, debes tener cuidado. Cuando eso pase y sospeches de que esta persona está siendo falsa, pero tienes un remordimiento, porque piensas que quedarás como un desgraciado, solo piensa en esto. Tú no le debes nada a él o ella. Y lo que es más, tú no le pediste que te diera esos halagos o te prestara esas atenciones. Por lo tanto, no estás en deuda con esa persona y no tienes por qué acceder a nada de lo que te vaya a pedir después. Número 2. Sonrisas fingidas. Se nota cuando una persona es falsa por la manera en cómo gesticula sus sonrisas, es decir, la manera en cómo su cuerpo se mueve cuando da una sonrisa. Se nota lo que hace con el rostro y lo que hace con el cuerpo, pues ambas cosas no encajan o no parecen estar en armonía. Y si a eso le añade algún comentario negativo sobre la persona a quien le sonrió, entonces ya puedes saber que se trata de alguien falso. La sonrisa fingida se nota cuando tienes la sensación de que es fingida. Número 3. Vínculos inmediatos. Una persona falsa no puede establecer relaciones a largo plazo por la sencilla razón de que no le interesa. Es decir, si solo va a sacar provecho de una relación, no le interesa que esa relación dure para toda la vida. Solo le interesará que la relación dure lo suficiente para sacar provecho de ella. Si vas a relacionarte con alguien que busca forjar vínculos contigo demasiado rápido, ten cuidado. No hables de ti mismo, no reveles detalles financieros tuyos, ni mucho menos des detalles de tu familia o amigos. Mantente en lo secreto, pues no sabes qué trama la persona que dice querer ser tu amigo. Así de rápido. Número 4. Evitan la confrontación. Dice y reza el dicho que quien nada debe, nada teme. La realidad es que cuando una persona es falsa, solo le interesa tomar partido de las demás personas y una vez que lo logra, se desaparece, se marcha y sencillamente no da la cara. Si por alguna razón sabes algo al respecto de esa persona que tienes enfrente, será mejor que te cuides. De no hacerlo, puedes exponerte a que te haga daño. ¿Qué más podemos hacer para detectar a una persona falsa? Aparte de lo evidentemente obvio, hay otras cosas que podemos emplear para poder saber si alguien es falso. Una de ellas es la intuición, y es la capacidad de obtener información de forma clara e inmediata. Y eso es gracias a como seres humanos constantemente estamos enfrentando constante conflicto entre lo que pensamos, decimos y hacemos. A esto último se le conoce como disonancia cognitiva, y esa misma disonancia se ve reflejado en nuestros rostros. ¿Cómo se refleja esto? en el lenguaje corporal y las expresiones faciales, en particular, las microexpresiones. Por ejemplo, una persona puede tratar de convencernos de algo, mientras que levanta ligeramente los hombros. Esto ya va siendo una señal de que nos está mintiendo o, en su lugar, que no está seguro de la afirmación que nos está dando. Prestar atención a los gestos del cuerpo, la cara, el ritmo en el que hable, la forma en cómo se mueve, mira y habla, nos irán dando indicios de si la persona que tenemos enfrente es de confianza o en su lugar nos miente. Detectar a una persona falsa muchas veces depende de que nosotros confiemos en nuestras percepciones. A veces por emoción, sentimiento o autoengaño, terminamos creyendo algo que no es. Y por lo general somos nosotros mismos los que ayudamos a esta gente a que nos engañe, estafe, robe o lastime.